Ok, vamos a comenzar nuestra parte de responsabilidades legales y tributarias. Eh, para muchos, pues esto la ley es muy cambiante, pero digamos que hay muchas personas de las que están en, en, en esta charla que eh, están familiarizados con algo que nosotros llamamos o llamábamos el régimen simplificado y el régimen común. Eso, a raíz de la última reforma que hubo eh, en diciembre del año 2018, dejó de llamarse régimen simplificado y régimen común. Entonces, lo que conocíamos como régimen simplificado, ahora se llama no responsables de impuestos a las ventas. Y los que, los que conocíamos como régimen común ahora se llaman responsables de impuesto a las ventas. Pero como les digo, es un es, cambio de nombre, porque las condiciones eh, permanecen, lo único que varían son los, los topes para pertenecer a uno u otro régimen eh, responsabilidad. de responsabilidad responsabilidad del impuesto a las ventas y para ello pues eh, el gobierno ha fijado unos, unas condiciones o requisitos que cada uno debe evaluar de acuerdo con sus con sus eh, eh, ventas o con sus ingresos anuales usualmente eh, dan una serie de criterios para, para, pues para saber en cuál está uno. Uno de esos criterios que dice es que eh, para estar dentro de, de la parte de no responsables de IVA, los ingresos provenientes de la actividad deben ser inferiores a 3.500 VT. En este caso estamos hablando de la VT del año 2018 que eh, las 3500 eh, unidades de VT dan 116 millones 46 mil pesos 116 millones 46 mil pesos la VT es la unidad de valor tributario esta VT la fija anualmente el gobierno para el caso del año 2018, esta VT está en 33,156 pesos. Anualmente la van incrementando en el, en el valor de, o en el porcentaje del IPC. Entonces, si usted obtuvo esas ventas o está por debajo de ese valor de mil pesos en el año 2018, pues usted sigue perteneciendo o sigue siendo no responsable del IVA o lo que anteriormente se llamaba el certificado, pero también hay otras condiciones. Usted no puede tener más de un establecimiento de comercio, oficina, local, negocio, donde esté haciendo la actividad. En el caso que ya usted tenga dos negocios, quiere decir que automáticamente lo está pasando como responsable de IVA. Eh, igual en el establecimiento de comercio eh, usted no puede desarrollar actividades de franquicias, actividades de regalías o cualquier otro sistema que, que implique una explotación de un intangible Entonces de una marca de, de de estos convenios que se quieren cuando empresas en Colombia empresas del exterior quieren que un persona o una empresa que sean quienes los eh, quienes exploten su, su franquicia, su concesión, su regalía tampoco pueden ser usuarios aduaneros eh, esto pues generalmente eh, se, se se establece en el root en el root donde vamos a saber si usted o cualquier otra persona es usuario no aduanero, eh, que no hayan celebrado en el año inmediatamente anterior ni en el año en curso contratos de venta por valor individual superior a esos, a esas 3.500 VT. Y que el monto de sus consignaciones o depósitos en el, eh, durante el, los respectivos ejercicios, Haya sido de eh, 116 millones 46 mil pesos. Este este, este tope ya lo varió la DIAN, en estos momentos está en 44 millones de pesos en consignaciones, en cuentas. O sea que cada vez, en lugar de ampliarnos nuestros rangos, nos los van ajustándonos, normal, disminuyendo para que sean más personas las que eh, tributen y, sobre todo, que sean responsables de IVA. Mis Eduardo, perdón, te interrumpo ahí un segundo. Tenemos que el establecer nuestra categoría de responsables y no responsables de IVA, pues es bien importante porque también en el momento en que nosotros nos establezcamos como responsable de IVA y si nuestro producto es un producto que esté grabado con la tarifa de IVA, pues esta es una tarifa que tenemos que contemplar en nuestro precio de venta del producto. Entonces, si bien es cierto el cálculo que hicimos, digamos, que fue con base en como personas naturales, no responsables de IVA, pero al momento en que hagamos, nos volvamos responsables de IVA, tenemos que incrementar ese precio en un 19% para poderlo facturar a nuestros clientes. Claro, ese 19% pues, no es un ingreso nuestro, eso es un ingreso pues, que es del Estado Se y que para nosotros el lo que simplemente servimos es como unos intermediarios, como agentes recaudadores del Estado, y es un impuesto que pagaremos de acuerdo a las periodicidades establecidas por, por el gobierno. Pero sí es importante poder establecer si estamos como responsables o no responsables de IVA, el cual puede afectar el costo de nuestro producto o el precio de venta del producto final. No el costo, sino el precio de venta. Okay, gracias, Diego. Sí, efectivamente, eh, en el caso de que seamos responsables de IVA, que antiguamente, anteriormente se llamaba régimen común, eh, nos obliga si el producto es grabado porque habrá productos también de, que pueden ser eh, exentos de IVA pero si el producto <coughs> es grabado sí debemos, debemos cumplir otra serie de requisitos como eh, primero eh, en el RUT hacer el correspondiente cambio de pasar de, de no responsable de IVA a responsable de IVA eh, ¿y cuándo ocurre eso? cuando superamos cualquiera de estos, de, de, de estos requisitos que, que estábamos hablando. Eh, y eso implica entonces agregarle un 19%. Diferente a cuando no es responsable de IVA, eh, que tenemos, eh, cuando hablábamos de costos, que si los insumos o las materias primas que compramos o los servicios que contratamos para elaborar, elaborar esos productos, vienen con el IVA, ese IVA, en el caso de los no responsables, pasa a ser un costo. El producto puede decir vale 100 pesos más 19 de IVA. Sería 119 pesos. Esos, 10, esos 19 pesos pasan a ser costo porque ese IVA no, no, lo, no nos sirve para deducirlo en ninguna parte de nuestras eh, declaraciones. Eh, viene una última partecita ahí eh, sobre esos requisitos y es que la persona para poder estar dentro del régimen de no responsable no puede ser no puede estar inscrito en el régimen simple de tributación ese es un sistema nuevo que arrancó a partir de de este año anteriormente eh, había, existía uno algo parecido con otras condiciones pero se llamaba el monotributo en estos momentos el monotributo ya no existe, ya vamos a hablar de eh, un sistema simple de tributación.